¿Estáis algo extraño? La distancia de la cámara a mí Bestial Bueno, ya hemos hecho el calentamiento He grabado el vídeo Aquel del material y... Pero creo que lo voy a dejar En otro vídeo aparte Porque que se va a hacer enorme Se va a hacer vídeo de 35 o 40 minutos Y no quiero Y aparte así lo hacemos Bueno, Para la gente que quiera mirarlo Tendrá el vídeo independiente Será mejor bueno pues aquí estamos llevamos dos kilómetros casi ya hemos calentado más o menos Mira un coche ahora me apartaré. ¿eh? y ya está volviendo a mi monsín querido a ver qué tal queda la GoPro que este camino lo estrena la GoPro ahora con esta nunca lo he grabado Para que pase se va para allá se va para otro camino que hay ahí. bueno pues me lo ha agradecido eh, que me he parado. bueno pues subita atendida dos kilometrillos, acabo de vibrar ahora y ya está a ver cómo se nos da el día luego por ahí que hay sitios guapísimos grabaremos a ver si veo los borriquillos que hace yo creo que meses que no los veo y le doy un orejón que llevo de más por si quieren seguimos ¿Eh? Hostia, nenes. Hace calorcillo, ¿eh? Tenemos al Lorenzo ahí arriba al todo, ¿eh? A ver qué hora es, lo voy a decir qué hora es. La 1 y 5. Yo en mi línea, ya salgo bastante tarde encima, me pongo a grabar vídeos para Mundo Trail, pues ya apaga. Bueno, pues aquí vamos. Subidita esta ya es un poco cojonera. Esta ya se nota. Pero bueno, hay que ir dosificando y poco a poco se sube. Ahora me lo iré comiendo poco a poco para que haga la menor digestión posible. En este caso quiero que me haga efecto rápido. Entonces me lo voy comiendo poco a poco. Si quisiera que me hiciera el efecto más lento, me lo trago entero normalmente bueno, siempre quiero el efecto rápido y me lo coma poco a poco porque es lo que más te necesitas pero si digamos quisieras que yo que sé que, que te durara a lo mejor más pues te lo cogerías a lo mejor entero y a lo mejor se desperdiciaría un poco pero tardaría más en la digestión aquí como va la saliva la glucosa, el hidrato de carbono se descompone rápido y te va la sangre muy rápido si te lo tomas aquí que no te lo tragas te lo quedas en la boca deshaciéndose es lo más rápido porque en la saliva ya hace la digestión ya ahora sí mira rápido estoy trabajando unas 160 162 pulsaciones en el corte con las 5 voy un poco mal, eh porque aunque tengo costumbre de trabajar alto, estoy rindiendo poco para las pulsaciones que llevo. Realmente estoy rindiendo poco, el ritmo es lento para las pulsaciones que llevo. Que es subida, pero un 9%, pero, pero voy un poco, no voy fino. No veo a los peques, no sé si es que están ya o no están, no sé, pero esto vete a saber se guardan ahí, pero no los veo no lo sé, yo como no sé tampoco para qué tienen el, los burros, se los tienen para venderlos o para qué, tampoco sé aquí hay mucha, mucha avispa esta zona vamos a pasar un poco retirado porque aquí hay como alguna avispero así que pasamos con moderación que yo tuve lo mío de la garganta y el cría en el pie el otro día lo obligó a retirarse, por la medicación se supone así que no tontemos, venga, seguimos no muevo la cámara, que ahora en, en trípode o sea, en, en foco largo o sea, ya me entendéis, como está en distancia cerca lo que es el palo, es mucho vibra mucho más y se ve mucho peor la imagen, ¿vale? hace mucha más vibración, pero bueno, pues si queréis ver la zona de Verdulea, que es muy maja esto es Verdulea vamos a intentar que no se mueva mucho la cámara ¿eh? bueno, nosotros nos metemos por ahí entre las montañas y vamos, bueno, como allí detrás, no se ve, la cima de Montser no se ve desde aquí, el turón, no se ve seguimos ¿qué tenemos aquí? creo que son, es que no, no, no son higos digo, son brevas, no, creo que son higos no entiendo mucho, yo tengo dos higueras de las oscuras y esta es de las claras no todo porque tampoco me apetece pero fijaros, eh, para que quiera coger higos tenéis higos aquí lo que quieras eh. las alejías han sido su trabajo eh, pero se caen se caen al suelo y todo eh, aquí como no pasa casi nada y solo están los dueños de lo que es de la finca pues fijaros, si quisieras, pues aquí tendríamos huevos buenísimos. Digo breva, yo creo que sigo, ¿eh? porque la breva es como más lisa, es diferente, es otra forma rara. ¿eh? Creo que sigo, pero ya digo, yo los que siempre conozco son los los son muy grandes, ¿eh? los míos son más pequeños. Los míos son de esos oscuritos, son verdes y cuando se ponen maduros, oscuros. Están, bueno, bastante buenos, razonablemente. Lo que pasa es que el higo, pues como siempre, tienes que comértelo pronto, por pues si no le entra la mosca por el culillo... Y, y se te agua y ya no te puedes comer que me la cargo pobrecita pobrecita hay que ir ajustando con cuidado venga sí Que es bastante maja, ¿vale? por eso he puesto ya a grabar la cámara. ¿Eh? Ahora vamos a pasar la, la riera de Hualva, ¿vale? Aquí una pequeña compuerta que la abren cuando quieren para verdulea que llegue el agua. Creo que va a verdulear vamos, sí, sí. ¿Eh? Y aquí lo que desvían es eso: este es un ramal que viene del, de la riera de Hualva que lo cogen más arriba para hacer una acequia para, para riego, ¿no? Y ya está, entonces aquí hay que hacer un poco de equilibrio para no mojarse a poder ser, pero ya sabéis que aquí mmm, casi nadie lleva gorretes, digamos o, o digamos sí, bueno sí, gorretes eh, en las bambas entonces so, se nos calan, pero claro es que el goretets está limitado a ciertas cosas a cierto lo que es en, en montaña, en alta montaña zonas de nieve, de hielo, que vas a tocar un poco, pero no vas a meter el pie entero, ¿vale? entra ahí, claro, muchas veces tienes que meter el pie entero y no, el goretets no iría bien porque no se caría ¿vale? Eh, bueno, aquí hay un caminito No sé, ahora, me han preguntado las chicas para ir al Negro Y le he dicho, cuando pase la riera a la derecha Pero no estoy seguro si la ven por aquí pueden ir Este camino, la verdad es que van haciendo Caminos nuevos, porque eso no estaba Lo han abierto ahora, era muy sucio Y... y la verdad es que varía, De pasa unos meses vas al sitio y, y cambia la vegetación Estos son ortigas ¿eh? Son ortigas, amigas ortigas Amigas ortiguitas, no las vamos a tocar Porque ya sabéis lo que pasa y ya está, vamos a, a cruzar la riera. ¿Eh? Todo lleno de, de ortigas igual, todo lleno de ortigas. La zarza. ¿Cómo? Eh, hostia, se me olvida, tío, eh, tu nombre, tío. Eh, compañero aquí de Sánchez, de Hualva, de de, eh, La zarza, ¿te acuerdas nuestra zarza querida? Pues bueno, aquí va creciendo, yo no la corto, ya lo sabes, yo no la corto. Ahí va creciendo, hostia, el compañero el Isaac, el Isaac tío. El Isaac, Vale, pues... Eh, aquí con cuidado pues son es piedra muy de canto y si te resbalas te pegas la hostia Entonces y más con una cámara que no llevan las pieles libres, baja muy poquita agua eh, la verdad es que baja muy poquita eh. poquita pero bueno es eh, lo que hay ahora estamos en verano y no hay mucha pues entonces me parece que no me acuerdo, le he dicho a la chica a la derecha cuando cruce el arriero y sé que la gente pasa por allí digo a ver si os lo he dicho mal pero yo creo que sí, que cogen por aquí a la derecha Exacto, este camino Ya digo, no he ido nunca Pero pasan por aquí ¿eh? Y por ahí irán al negro Yo digo, no, no he estado Es un salto de agua ¿eh? y, y aquí veis, en La indicación, nosotros vamos por esta parte Que es una zona tecniquilla Que está bastante bien Y ya está, vamos a A pasar andandito más o menos Y ya está y a nuestra ruta hacia el turo de Loma. Listos. ¿Eh? Primero, este arroz luego. Sí, está muy divertida para bajarla. ¿eh? Sé pues es que también tiene algunos puntos de resbalar que... que hay que andar con ojo. Aquí hay unas piedras que resbalan siempre, se deshacen un poco, te tramito, se deshacen un poco y. Ahora están bien, ahora agarran. Pero cuando hay humedad y está más eso, pues aquí hay que andar con ojo porque te pegas el resbalón, porque se deshace más que nada. Entonces tú agarras pero la piedra se deshace en arriñilla. que chula la zona todo esto corriendo para abajo está muy divertido pero ya digo con con su peligro tiene su cierto peligro aquí una zona muy complicada tenemos piedra en muchos ángulos esta esta que está muy mal colocada y o pisas arriba pero con pisas de lado te vas entonces ahí hay, hay algunas que hay que andar con mucho ojo y algunos hay como un salto alto y tienes que levantar mucho la pierna como no levantes arrastras, chocas y te pegas la hostia entonces hay que conocérsela si en la, la conoces andandito muy despacio y con cuidado cuando se ve zona de peligro pararte, estudiar cómo pasar y luego seguir Falso, ya no es un poquito de subida. Venga, voy a llevar a un trozo que está que está abajo. Que hay una pequeña catarata y un pequeño embalse que es un, como una fábrica de luz que le llaman para producir un poquito de energía eléctrica con turbinas. Y os llevo. Estamos llegando, no está mal en bajo. Normalmente no me desvío, pero como hoy no tenemos prisa, pues va bien. Venga, es aquí. Nosotros ahora tiraremos por ahí, por aquí para arriba Por el camino siguiendo ruta Pero no te aquí Qué majo, ¿eh? ¿Veis qué majo? Muy bien cuidado, ¿eh? muy bien cuidado Es una... Bueno, no sé, bueno, produce luz Como le queráis llamar La turbina está aquí La turbina está aquí que de hecho se ve algo. Creo, se ve. Ah, no veo. Pues a lo mejor hay algo retapado, pero antes creo que se veía algo. Es una comisión lo que hemos estado aquí, se veía algo. De algún motor ahí. Y ya está. Y, y aquí tenemos lo que es la pequeña presa y el agua salida. Y ahora lo voy a enseñar desde otro punto que lo veréis mejor. Bueno, vamos, me pongo por aquí. Ah, ah, ah. Que con la riñera me puedo afectar, ahí, vale pues veis, entonces aquí tenemos la bajadita de agua ¿eh? que sabéis que sigue para, supongo que es la riera de Hualva igual, supongo que sí, no creo que sea otra y ya está, y ahí sale de la turbina del pasado, el agua la, la captará, no, no, sé que la cartan arriba se capta arriba en el tubo, baja toda la presión a toda la castaña, con mucha inclinación bastante inclinación, mueve la turbina y ya está, igual vuelve a salir el agua solo la, digamos, la han usado para mover como un molino y ya está venga, corto, me voy al otro lado he subido la ISO a 3200 lo digo curiosidad, la gente no está grabando bastante parte anterior esta última toma anterior ya era a 3200 antes iba a 1600 pero como estamos en zona de penumbra el día ha anulado pues vamos a, a grabar en eso en 3200 para que la imagen sea algo algo más clara, ¿vale? Bueno, grabo la bajadita, no hay mucha agua últimamente, ¿eh? veo no, no, no, que baja un poquito la cosa, ¡ay, qué guapo! Y aquí hay que andar con mucho ojo, ahí esto está seco ahora, pero hay que andar con muchísimo ojo porque estas piedras resbalan muchísimo, aquí te pegas una leche, pero rápido. Entonces hay que andar con muchísimo cuidado en este tipo de roca, que está muy lisa, de haber pasado el agua muchos años, miles de años, y está toda lisada de pasar, ¿eh? hay musguilla, esta zona es muy peligrosa de cara a resbalones, ¿vale? Tienes que andar con muchísimo cuidado. Llevar zapatillas detrás trail, sobre todo, pero aunque sea detrás, ojo, porque los tacos te vas, ¿eh? Te vas, ¿vale? Así que... ¿eh? Con vete nada de caer aquello tirándose encima, al salto, y ya está, ¿eh? Qué guapo. Y aquí sigue más, ¿eh? Aquí más, más, más, más, ¿eh? Curioso, hay una cosa ahí. Pues nada menos, vamos a comer bocata, voy a hacer los vídeos lo más corto posible, si no se va a alargar esto muchísimo eh, Vamos a comernos lo que es el, el sándwich, dicho el bocata, el sándwich Medio sándwich, ya empieza a estar la energía un poquito baja, se nota, voy con orejones Isotónica, pero la energía se nota que te pide, te pide algo más Llevamos 840... 825 positivos En kilómetros, os voy a decir los kilómetros que llevamos eh, Llevamos 11 kilómetros y medio y tiempo, os lo digo, eh, una hora 38, eh, descontando eh, paradas de, de grabar, las que son detenidas que para el autopause. Las que voy andando, grabando, no se paran. Solo para las que realmente me detengo totalmente. Ahora sí que nos vamos a comer el medio sándwich este. Y, y ya está, y seguimos. Guardo la cámara. están así súper maza, Yo siempre, siempre me paro aquí, ya vos sabéis. Los que me seguís ya de, de hace años, ya sé, siempre me paro aquí a enseñar el vídeo, no, no que me pare aquí a, a desayunar seguimos, ¿vale? venga, hasta luego y parecía que íbamos a estar solos eh ya me lo decía yo que siendo domingo encontraría mucha gente por aquí ¿eh? va ¿Vale a ser Santa Fe bueno, no está en su mejor momento, está un poco bajo pero bueno, tampoco está en el peor momento que lo he visto yo, que daba pena, pobre Vamos a subir por aquí mismo. Eh, tenemos San Celoni, 21 kilómetros. San Marsal, que es el sitio donde os acordáis que en un directo me preguntaban. San Marsal, 7. Yo ahora aquí dije desde Santa Fe, no sé qué habrá, digo 4 o 5 kilómetros. Pues mira, hay 7. Y de ahí podéis subir a Matagalsa. Venga, vamos a darle caña. de pasavets, desagudes y turó de lo más. los dos sitios y aquí tenemos un, un pequeño bueno, algunos planos más ¿eh? y el plano gordo no me pongo a investigar ¿eh? para no hacer más largo el vídeo venga, vamos a, a rellenar el agua he gastado un poquito más de la cuenta pensaba que me sobrían más de los 500 y casi me los he chutado todos, casi porque ha habido algún tramo al principio que hacía mucha calor y... Hemos no gastado, pero bueno, más o menos hemos gastado para 14, 14 500 más o menos que lo estamos 14 y medio kilómetros. 500 ml un poquito menos, 400 y pico. Cuatro orejones y el medio sangües Más o menos eso. Venga, voy a grabar. A grabar, voy a sacar agua aquí. No me acerco para no grabar a la gente. Eso es la fuente pasarecha. Me quedaba esto. Me queda muy poquita, muy poquita. Vamos a rellenar aquí la fuente. Ya está, le ponemos un pelín de isotónica y luego eh, cogemos si nos tomamos medio gel más o menos de arrancada. Iremos con el agua un poquito diluida para ir un poco mejor para los geles, no isotónica pura, un poquito más floja. Y ya está, y con los geles llegaremos arriba a cima. ¡El gel! ¡El mayor amigo! ¡El mejor amigo del hombre! ¡El gel! <risa> bueno, estoy haciendo tramos andando, tramos corriendo. Así que nada, vamos a dar un tramito corriendo. Trote cochinero. Trote cochinero. Vamos alternando. También me va bien hacer, es que es muy dura, también hay que decirlo. Hacerla corriendo es muy dura, ¿eh? Todas las subidas más, todos los 12 o 15 kilómetros que llevo casi, anteriores, se hace muy duro. Pero también es que me va, también me va bien andar para la carrera por eso una carrera donde se andará muchísimo ya está, pasamos a andar un poco se andará muchísimo porque está muy inclinada coeficiente no lo sé ahora, tendría que calcularlo pero contemos que salen si contáramos subir contamos que 21 kilómetros acumularía 3.450 positivos en 21 kilómetros, son en 42. Pero si contábamos subir y bajar, contábamos que en 21 haría eso, más luego los negativos. Está repartido a lo largo de los 42, pero, pero que yo ahora, por ejemplo, voy a acumular yo 1175 en 15, 780. Y ahora este tramo es un poco más inclinado que el que he hecho antes. Entonces, bueno, contamos 16 kilómetros... Eh, 1.200. Pues el otro es 21 kilómetros. Si fuera eso de subida... 3.450. Valor negativo. Entonces es, es fuerte, fuerte, ¿eh? Ya me han quitado el lavabo. Yo que tengo un sitio ahí en el lavabo muy bueno para ir al lavabo... Ya me lo han quitado. Ya a buscar otro sitio. Bueno, pues seguimos andando. Venga. ¿Os acordáis alguna bajada que yo tengo grabada? Pues es por aquí, y parece, parece que no sea técnico. Cuando se graba en la, en la cámara, parece que no sea técnico, pero cuando tú te tienes que tirar por aquí rápido, cuando tú te tienes que tirar por aquí rápido e ir apoyando las piedras, no es tan sencillo, eh, colega. no es tan sencillo, de verdad. Parece en la cámara que se ve menos técnico, pero cuando tú tienes que ir rápido pisando por aquí, tienes que ir... Improvisando a toda la leche, porque si vas despacio sí, pero si apretas tienes que improvisar muy rápido para saber en qué piedra pisar. Se complica, no es tan sencillo. ¿eh? Quiero cuando esté bien de la lesión hacer una grabación pro de esas, bajando de toda la leche todo este tramo entero. A lo mejor grabarlo íntegro con música, serían 15 o 20 minutos de bajada. Pero cuando estamos mejor, ahora no podemos. ¿Vale? ¿Eh? Sigue, sigue, está la zona de las rocas naranjas, que yo le llamo, que lo tengo igual grabado a veces, que a veces he hecho alguna cámara lenta por aquí, y igual es esto. Y ya digo, puede parecer que no, que no hay mucha piedra, pero cuando lo ves de cerca, eh, tienes que vigilar, ¿eh? Venimos del baño, venimos del baño, ¿eh? Hemos buscado un sitio bueno, pero fijaros, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Todo súper salvaje ¿eh? y porque estamos en el lado del camino, eso. Pero en cuanto te apartas del camino oficial, salvaje, ¿eh? salvaje, súper técnico, súper guapo, ¿eh? de mucha piedra, raíces, pero sobre todo piedra, más que raíces. Pues venga, vamos hacia Turo de Loma, Turo de Loma, para arriba, para arriba. Venga, vamos, ya sabéis, alternando, andar, correr, andar, correr, haciendo. Lo bueno de estas salidas es que te entrenan en... Además hoy he salido sin papilla de carga. Digo, era un poco justo, pero bueno, también me va bien entrenar a ir en... en subsistencia, ahora que no es carrera y si me veo flojo puedo bajar el ritmo. Solo he salido con un zumo de naranja, un básico de leche y, y un... un bollo de aquellos que me hago con aceite y, y azúcar de caña. De aquellos de pan integral. Pues con eso he salido, pero... Es un poco justo para estas salidas. Aquí habría que su una pila de carga... Te da un poco más de aguante. Aquí vamos un poco justo. Pero ya digo, así entrenamos también a ir un poco... En déficit más claro. Grabo aquí, que, que arriba hará mucho viento... Y a lo mejor queda mal el sonido. Me voy ahora a la silla, el yo para abajo... No hay nubes de lo que es nube de tormenta, no, no se ve, es niebla, pero no se ve de, de tormenta. Está tapando la antena, si os fijáis, la antena la tenemos ahí. La está tapando la niebla, pero eh, ya digo, es, eh, no parece peligro de nube de tormenta, ¿vale? Así que parece que hay margen para irnos al silla. del job, bajar 400 negativos, no bajar abajo ni de coña, ¿eh? Ni de coña. 400 negativos para luego hacer los positivos. Luego subiremos a la cima del turo que la tenemos ahí arriba que aquí no se ve, pero está ahí mismo la caseta. Y hasta Ahora nos tiramos para la silla. Bajamos un tramito, subimos y con un poco de suerte cuando lleguemos arriba, ahora llevamos 1.435 positivos. Me parece que lleva 1.500. Bueno, pues 1.435 positivos. Habrá unos 1.500 positivos cuando lleguemos ahí arriba, más o menos. Así que vamos, silla, 400-500 para que cuando lleguemos arriba 1.900-2.000 y alguna onda que hay en la, en la vuelta... No salen los 2.000 positivos. Objetivo cumplido y unos 40 y Yo creo que saldrán 40 y Llevamos 18. 19. 38. Si hacemos dos de bajada y dos de subida, hacemos los 42. Maratón. Suficiente, ¿vale? Venga, vamos y cumplimos. Está la sicha preciosa, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira, estoy rodeado. ¿Lo veis? Menos mal que no son ortigas. Pero fijaros cómo está, tío. Es que está, está a tope. La, yo me acuerdo cuando limpiaron que, hostia, quedó una pena. Daba pena, daba pena verla, eh, la silla. Todo eh, pelada, una mierda. Y ahora, pero ahora ha quedado preciosa, eh. Mira, vamos a hacer un pequeño barrido. Mira cómo está, eh. De guapa, eh. Lo, eso sí, no podemos... Está tan sucia que, claro, no podemos correr porque... ...vamos a pisar mal o algo en, en alguna... ...o nos vamos a enganchar con una rama... ...y nos vamos a pegar la leche... ...no podemos ni siquiera... ...vamos, yo bajo andando y se acabó sin problemas... ...bueno... ...llegamos a la cima... ...me he ido... ...he hecho... ...subir media cima... ...me he ido a, a las agudas... ...a las agudas, a la silla del job... ...he bajado un kilómetro... ...kilómetro y algo... Y ...no he llegado a dos kilómetros para abajo y ya está, ahí para arriba de nuevo ahora marcamos cima. a partir de ahora no sé si se oirá porque hay mucho viento y los filtros que llevo yo para la GoPro, no sé si serán, son efectivos todavía aquí en la cima del, de Turo que siempre hace muchísimo viento así que no sé hasta qué punto son efectivos los filtros, voy a taparlo con la mano y ya está pues nada, 1.706 metros es donde estamos es esto ¿Eh? ya está, tapamos así yo creo que ya quita muchísimo y ya se irá bien pues nada, nos vamos raudos y veloces para abajo la silla he subido el tramo que he subido, he subido lento porque iba un poco bajo de energía iba corto de agua y no tenía suficiente agua para meter geles y yo digo, hostia, que geles no puedo meter porque no llevo suficiente agua, me iba a secar y ahí metía el sol. En cambio, ahora fijaros, ahora no iréis, pero fijaros cómo está el tema. aquí cuando, cuando cambia el tiempo hace un segundo, hacía un calor que flipabas ahí, en la silla, hacía un calor bastante bueno, bastante bueno malo para, para andar o para correr malo, pero bueno, que hacía calor, y ahora se ha nublado totalmente, pero es porque más para abajo, las nubes están más altas y cuando bajas abajo, ya no están esas nubes, digamos, y entran como cima y bueno, te da el sol de allí, y hay sol es decir, la silla, hay, hay sol, pero más abajo, arriba ya se va porque siempre tenemos las nubes del monsen venga, no vas para abajo ¿Cuánto tiempo llevamos y todo el rollo? Venga, recuento de, de marcadores 22 kilómetros 390 metros ¿Vale? 1870 positivos ¿Vale? Y de tiempo Con el autopause Ojo, con el autopause 3 horas 51 3 horas 51 Hemos llegado aquí con 2 horas 50 o algo así Y en el lado de la silla nos hemos tirado Pues ya ves, como una hora pero bueno, más o menos la primera subida no lo ha he hecho muy mal ya digo, si tenemos el récord en dos y media pues bueno, con el autopause, que no es lo mismo que un récord real, real pero bueno, pues 2.50, bueno, no está tampoco tan mal tan mal venga, seguimos para abajo bueno, llegamos a la fuente hay gente así que no puedo grabar en la fuente, pero nada, relleno lo que es agua fondo de dónde fondo de Vale, eh, nada, relleno Relleno agua, le meto la isotónica correspondiente Y más o menos con 500 nos iremos bien para abajo, ¿vale? Nos queda hacer 14 y medio, pero como ya es casi todo negativo No hay mucho problema, ¿vale? Venga, hasta luego Los perrillos me saludan, los perrillos me saludan Bueno, ya estamos, estamos de terminar de la pista Venga Hola. Venga, me quedan 200 metros para hacer 43 Por eso me he venido aquí Debería acabar ahí en el coche, pero Por eso me vengo. Me faltan 200 metros Y no quiero tocar asfalto, pero 200 metros, quien se resiste 200 metros Para hacer 43 kilómetros Ya digo que es Con Desactivado GPS Con podómetro Que ya me he incorporado, que va bastante bien Y con... ...el barómetro... ...que es barómetro... ...que no, no usa GPS... ...y de momento me va marcando el de nivel, ...se me va a quedar un poco... poco pena... ...porque me quedo en los... ...1895 positivos... ...lástima... ...quería hacer 2000... ...no podía ser... ...es lo que salió... ...y no me quiero arriesgar... ...a meter más... ...falta 70 metros... ...no me quiero arriesgar a meter más... ...más kilómetros... Porque ya sé que estamos saliendo de la lesión Me doy por satisfecho He contado que tenía 36 Luego tengo 22 que no están subidos Y hoy 43 36 más 22 más 43 Creo que me salen 102 O sea que súper satisfecho Quería acercarme intentar al menos digo Intentar al menos sacar unos 100 Y 3000 y pico positivos supongo que saldrán intentar, Creo que ya a mil y algo No me acuerdo Bueno, lo que salga ya está muy contento. Se ha dejado querer, se ha dejado querer la piernecilla, se ha dejado querer, de verdad, ¿eh? Se ha dejado querer. No sé si por las perneras o por qué, pero se ha dejado querer que he podido bajar más o menos así corriendo. Todo el rato, ¿eh? sin parar, eh. Menos algún lado técnico. Todo el rato he estado seguido sin parar corriendo. Me paras con el algún higo. Y qué más, y el gor negro. Me paran en cuatro detalles. Ya está. 43.15 Pues ya hasta aquí lo dejamos 43.15 6 horas 6 minutos Con autopase, ojo, no os equivoquéis Con autopase, a lo mejor hay media hora o más real eh, Ahora ya lo veré Y lo pondré Porque te marca la hora de inicio y la hora de terminar Y te marca todo, descontado Todas las cosas, vale, ya lo pondré ahí en los créditos o lo que sea Pues venga, me voy a subir para arriba Y subo corriendo Al coche y así Acumulo más desnivel Yo es que sé yo se lo decía a mi cuñado Digo, hostia, yo llego a casa Cerca y cojo una cuesta que hay Y la cojo para arriba porque digo Que venga, venga, 20 o 30 positivos más O 40 Dice, está, está enfermo Estoy enfermo, pero es lo que dices Tú, sabes entrenar Y dice, venga, unos cuantos positivos más Es como que te tienta, ¿no? Y esto es lo mismo Estaba el tema que íbamos a hacer casi 43 Pero no llegábamos Pues digo, venga, me vengo para acá Y... ve ya llevo 43, 300 Eh, lo tonto, lo tonto Ahora cuando llegue al coche, 44. Ya está, tío, ya hacer. Y ya los 1900, ¿eh? Eran 95. Ah, llevo los 1900, pues 5 más, aunque se saldrán. Venga, lo dejamos aquí. Hasta luego. va muy bien, tío. Uy.